¿Qué tal amigos? Happy Monday, feliz comienzo de semana. Para ti que no me conoces, soy Carla Ornelas y mira, tenemos aquí una, un escenario maravilloso en un momento del atardecer formidable, es Ámsterdam, la capital de Holanda. En Barcelona estamos eh, en pleno verano, en un periodo vacacional y el día de hoy te voy a compartir un contenido pues especial porque es mi experiencia en YouTube, permíteme contártela, ha sido muy intensa. Y eh, bueno, pues comenzamos. Hoy es Happy Monday, te deseo que tengas feliz, feliz semana. Y por supuesto, pues bienvenido suscríbete, únete y espero compartirte algo que para ti sea una sorpresa. Gracias, adiós. Pues sí, la experiencia ha sido muy fuerte, muy impactante y ha habido de todo. Te quiero comentar las limitaciones que tuve, los obstáculos que tuve, porque si te hablo de todo lo positivo, sé que cuando tú comienzas un proyecto, no todo pinta de color de rosa y en mi caso, bueno, obviamente no iba a ser la excepción. Tuve... Muchos obstáculos a los que me enfrenté. Uno de ellos es la tecnología. Es el, la impotencia de que las circunstancias te rebasan, de que han pasado años y hay una nueva, nueva opción para todos, por ejemplo, YouTube, y no lo buscamos, no lo aceptamos porque es romper paradigmas. Es dedicarle tiempo, tiene un costo en todos los sentidos, lejos de que te contribuya económicamente. Desde luego, eh, al contrario, tú tienes que invertir tu tiempo y tienes que invertir todo tu corazón porque confías en un proyecto, porque lo haces sin ningún interés eh, económico de, de recibir. Lo haces obviamente con la voluntad de, de llegar a las personas y ese es mi, mi interés. No percibo ningún ingreso, eh, los canales se monetizan, es decir, logran ganar dinero cuando ya cumplen ciertas circunstancias. Por ejemplo, que sean mil suscriptores, que tengan cuatro mil horas de visualización. En todos estos meses de... De enero a julio, por supuesto, eh, tengo ya más de 40 vídeos muy cortitos que los hago con todo mi corazón y mi cabeza tratando de que te, les encuentres algo útil y te lo puedas llevar a tu trabajo, a tu casa, con tu familia, con tu pareja. Sin embargo, no hay monetización. Hay personas que se imaginan... Y no sé, eh, he recibido estos obstáculos, el, la crítica de la gente, sí, hay gente que ha salido de mi vida, como tú lo sabes, nuestra vida es como un autobús, te quiero hacer esta comparación, hay gente que sube a tu autobús y sale de, de, de este camino y... Bueno, depende de las dos personas. Tengo amigas que salieron de mi vida por su religión y porque, bueno, en ese momento, pues, lo creyeron así pertinente. Hubo gente que son obstáculos, porque si tú te dejas vencer por las críticas, si te dejas vencer por las personas que te dicen, sal de ahí, no lo hagas, no te metas ese ambiente tan sucio. Bueno, a ver, yo tengo contactos maravillosos gente hermosa que he encontrado desde más de 15 años y no es a través de de otras redes es a través de youtube que me escuchan y que puedo llegar a mucha gente nueva diversa que somos tan diferentes y tan iguales me escribe gente de canadá de alaska de argentina de colombia hay gente que me escucha por supuesto en méxico aquí en españa y esto a mí me parece un gran aliciente eh, en, este, en esta carrera, en esta guerra de continuar, no continuo tuve otro obstáculo, el obstáculo de eh, depender, depender de los demás. Y te quiero decir, cariño, que cuando tú inicias un proyecto, siempre vas a tener pues, un grado, un nivel de dependencia de otro, porque siempre necesitamos de otras personas, siempre. Para hacer lo que sea, necesitamos de otras personas. Entonces, las habilidades son muy importantes, las habilidades para tratar con los demás. Sin embargo, estas habilidades no eran las, las normales, las, las que aún con una muy buena voluntad y con las mejores técnicas, esto no dependía de, de esto, dependía de que yo me sentara a estudiar, dependía que yo me sentara a aprender y esto... Te lo pide el proyecto que sea que tú estés haciendo en tu vida. Te va a pedir tiempo, te va a pedir estudio, te va a pedir concentración, leer la letra pequeña, no depender de otras personas. Y entonces lo lograrás. Ahora tengo gente que me dice no pares y hay gente que me dijo en su momento déjalo estar. Solamente tienes ocho visitas. Para mí era una vergüenza tener ocho visitas, tener 15 suscriptores. Es salir algo completamente completamente desconocido y ahora hay vídeos de 9000 visitas y a mí eso me gratifica me gratifica tener a mi lado a alguien tan especial que en el vídeo de hoy como somos mil personas de verdad lo vamos a celebrar juntos se llama Josep. Él el estado conmigo tiene nueve años es mi hijo y aquí está Hola. Él me ha ayudado, me ha dado ideas maravillosas, me ha sugerido que haga sorteos, ha estado conmigo desde el inicio Y no me ha juzgado, él me ha animado a seguir o sea, ¿Y ¿Quieres algo? ¿Tienes algo que comentar a todos los suscriptores? somos fuertes, valientes y excelentes personas Y que en el camino a YouTube mucha gente os va a timar y en la vida también y tenéis que seguir muy bien, Joseph. Vale, pues muchas gracias. Un abrazo. Eh, es un video cortito solo para pedirte... Eh, y si tienes algo que contar, haz un canal de YouTube. Claro. Para pedirte que te animes, sea lo que sea que estés haciendo en tu vida, anímate. Ah, anímate. Anímate. No te dejes vencer por las críticas. La gente, esta gente no te va a dar estos momentos gratificantes. Te podrán criticar. Cada quien tiene su mochila. Bueno, pues, arriba y adelante. Somos fuertes y valientes. Un beso. Nos vemos en el siguiente Happy Monday. Adiós. Chao. Chao.